Bueno, este es el siguiente cap, disfrútalo. Parte 3 En las gradas los presentes estaban emocionados por los siguientes combates, ya que los anteriores por fueron la gran cosa por decir algo arena el supervisor dijo, comenzaremos con el sexto combate que será entre Naruto Uzumaki contra Shikamaru Nara, después de, de esperar un minuto ambos participantes ya estaban en posiciones para comenzar, el supervisor dijo, pueden comenzar, ambos se quedaron mirando por unos segundos hasta que Naruto dijo suerte Shikamaru, pero que des todo de ti, Shikamaru lo miró y dijo, lo mismo dijo pero espero que conmigo no te contengas porque yo no lo haré en ese mismo momento Naruto salió disparado hacia Shika con la intención de darle un golpe en el estómago pero antes de impactar el Nara se sustituyó con un trocó de un árbol cercano que termine seriamente dañado Naruto vio por el rabillo del ojo que una sombra se iba hacia él, Naruto saltó para evitarlo la sombra pero no se esperaba que donde aterrizó había unas etiquetas explosivas que apenas tocó el suelo detonaron dejando una cuando se disipó lo que había era unos pedazos de madera en ese momento el nara notó que naruto venía corriendo hacia él en ese momento el nara sonrió y puso sus manos en el piso y dijo elemento oscuridad pared de sombras segundos después una pared hecha de sombras se puso por delante de naruto que al final por la velocidad que se movía terminó chocando de lleno, pero el Naruto que impactó con la pared explotó en una nube de humo, Shikamaru en ese momento escuchó unas shuriken que iban hacia él y saltó para esquivar el ataque. Segundos después Naruto salió de unos árboles y dijo y si subimos un poco el nivel Shika, el Nara solo sonrió, el Nara desapareció en una explosión de velocidad y trató de golpear a Naruto en la cara con su brazo derecho pero el medio rubio lo bloqueó. El Nara viendo esto sacó un kunai de, de sus armas ninja y buscó hacer un corte con su mano izquierda Naruto sin tiempo de sacar un kunai, creó una espada corta de color negro que usó para bloquear el corte segundo después después se separaron, Shikamaru dijo, así que era cierta mi suposición de que tú, y Sasuke aparte de cubrir tus manos con hierro también puedes crear armas, Naruto lo miró y dijo, al parecer nada se te escapa puedo crear armas de hierro con mi chakra, en las gradas todos los que escucharon esto tenía pensaban será una línea de sangre, el Nara lo miró sin decir nada por un segundo y después dijo, interesante, pero no eres el único que puede crear cosas, en ese momento comenzó a hacer una larga serie de cuando terminó dijo, elemento oscuridad armadura del dios herrero. Después de decir esto el Nara fue envuelto por un manto de oscuridad. Segundos después el Nara tenía una armadura de tipo Samurai. Naruto vio esto y dijo eso es genial chica después de decir eso naruto desapareció en una explosión de velocidad y trata de hacer un corte con un cuna y normal y este al impactar en su armadura se hizo pedazos el arma de naruto naruto vio esto con sorpresa el nara aprovechó esto y le dio un golpe en el estómago que mandó el rubio a volar chocando con una de las paredes del estadio dejándolo incrustado naruto salió con mucho dolor de la pared con varios cortes el rubio Rubio dijo con dolor eres el primero en lastimarme de esta forma en este torneo, pero necesitarás más que eso para derrotarme, en ese momento para sorpresa de todos sus heridas comenzaron a cerrarse rápidamente mientras botaba un poco de vapor, el Nara vio esto con sorpresa y dijo, eres problemático, Naruto solo sonrió con la declaración de su amigo. En el palco de los cajes, el casecaje dijo: ocaje tiene excelentes ninjas en esta generación. Ambos parecen estar en el nivel de Chunin bajo, el viejo Kage con una sonrisa en su rostro dijo, si aparecer estamos presenciando los inicios de posibles leyendas del mundo ninja, de nuevo en la arena, el Nara después de salir de su sorpresa, creó rápidamente una espera de oscuridad que lanzó a Naruto, el rubio la esquivó saltando hacia un lado, pero él desde diferentes lugares de la armadura de sombras del Nara salieron disparados varias puntas. Hechas de sombras y él dijo elemento oscuridad púas de sombra, Naruto actuando rápido se sustituyó con un tronco que estaba cerca salvándose del ataque, pero Naruto notó que algo estaba mal ya que no se podía mover, en ese momento escuchó a Shikamaru decir, posesión de sombras fue un éxito, Naruto rápidamente envió un gran pulso de chakra que le permitió salir del jutsu de Shika naruto en el aire para sorpresa de todos estaba haciendo sellos diferentes con cada mano y dijo arte ninja dual elemento hierro más rayos picos de trueno naruto apenas tocó el piso puso sus manos en el suelo y salieron varios picos de color negro que brillan con electricidad que se iban conectando entre los picos de hierro todos los presentes estaban sorprendidos con la mandíbula en el piso con los cajes. el ocaje dijo imposible eso quiera es posible, Hirai ya salió de su sorpresa y dijo, si sí lo es pero en realidad son dos Jutsus que lanza al mismo tiempo creando uno nuevo, por eso dijo Arte Dual ya que de alguna manera logró hacer hacer dos Jutsus de diferente naturaleza de chakra al mismo tiempo pero eso quiere decir que Naruto tiene tres naturalezas de chakra hasta el momento ha usado viento, rayo y tierra, el viejo Kage dijo, entonces sabías que el elemento hierro es la evolución de la tierra, mientras Hiraiya y el Okage hablaban no notaron que, Orochimaru disfrazado del casecaje estaba que babeaba por esos jutsu que la arena usaban más unos segundos antes en la arena Shika salió rápido de su sorpresa y comenzó a esquivar los picos electrificados pero era más fácil decirlo que hacerlo ya mientras evitaba los picos estos soltaban pequeños rayos segundos después de unos segundos de esquivar los picos Shikamaru se vio rodeado por todos lados pero antes de que los picos lo tocara salieron alas de su armadura y salió volando rápidamente saliendo ileso del ataque todos en las gradas estaban sorprendidos ya que son pocos los ninjas que llegan a tener la capacidad de volar todos, tenían una solo línea de pensamientos seguro que son genin, Naruto vio esto con sorpresa y soltó el jutsu, los picos comenzaron a desaparecer y Naruto dijo, no sabía que podrías volar, chica. El Nara lo miró y dijo: Yo tampoco. Fue algo que se me ocurrió de último momento y funcionó. Naruto lo miró con una sonrisa en su cara y dijo: Me sorprendes, chica Maru. El Nara lo miró y dijo: Continuamos. Después de unos segundos ambos sonrieron, y desde la espalda baja de Chikamaru salieron una especie de cañones que comenzaron a lanzar varias, esferas de sombra, Naruto viendo eso y comenzó a correr por todos lados esquivando los ataques, así estuvieron por unos segundos pero el ataque cesó, Shikamaru creó una espada de oscuridad y voló a gran velocidad hacia Naruto, creó rápidamente un escudo de hierro para bloquear el ataque del Nara, el choque de armas creó una pequeña onda de choque, después de unos segundos de forcejeo ambos se alejaron pero para sorpresa de todos varias cadenas doradas salieron desde la espalda de Naruto enterrándose y saliendo alrededor de la arena creando un dono y después se creó una barrera con los presentes todos estaban sorprendidos, algunos reconocieron las cadenas y un honin de las gradas dijo imposible eso quiere decir que es su hijo, con los cajes el viejo caje miraba esto con una sonrisa en su cara y dijo, entonces eran una línea de sangre del clan Uzumaki y las cadenas de diamantina, con los demás competidores, Gaara miraba la pelea con una sonrisa bastante perturbadora, sus dos hermanos estaban muy nerviosos por dos motivos, el primero, si este es el nivel de los genin de esta aldea ¿cómo será el de los rangos superiores y el otro motivo era la sonrisa de su hermano, ambos estaban de acuerdo en algo creo que venir aquí fue mala idea, con la peligrosa ella estaba con la mandíbula en el suelo nunca pensó ese dúo serían así de fuertes eran los peores de su clase con Sasuke él estaba algo molesto porque todavía no ha peleado y su próxima pelea será con su compañera de equipo y será fácil el encuentro en ese momento el suspiró de solo pensar en su próximo combate en la arena, el Nara miraba la barrera con mucha sorpresa y dijo no sabía que podrías hacer eso con el hierro, hacer barrera me impiden volar con libertad Naruto lo miró y dijo estas cadenas no son de hierro se llaman cadenas de diamantina y son de chakra puro comprimido al punto de tener apariencia de cadenas pero no de ningún elemento, todos los presentes que escucharon estaban sorprendidos Shikamaru dijo pero eso no es algo que normal Realmente se podría ser. eso quiere decir que es algún tipo de línea de sangre, pero también poseen el elemento hierro que no estoy seguro si es una línea de sangre o no. Naruto lo miró y dijo, si sospechas de si son líneas de sangre, podía de decirse que sí. El Nara lo miró y dijo es la primera vez que escucho que alguien tiene dos líneas de sangre diferentes. Naruto lo miró con una sonrisa y dijo, ¿y quién dijo que tengo dos líneas de sangre? El Nara. Abrió los ojos con sorpresa junto a varios del estadio que entendieron la declaración Orochimaru estaba con muchas ganas de secuestrar a Naruto en ese mismo momento pero sabía que no podría por el bien del plan. Naruto dijo bueno sigamos en ese momento Naruto desapareció en una explosión de velocidad apareciendo detrás de Shika él vio esto y de alejo pero no notó que una cadena se envolvió su pierna haciéndolo caer y varias cadenas lo envolvieron pero para sorpresa de Naruto él también estaba atrapado por varias sombras y Naruto notó que Shika estaba absorbiendo su chakra y dijo eres capaz de robar chakra por medio de las sombras en ese momento Naruto sonrió y el Nara notó que tenía un kunaji en su cuello y dijo un clon. Naruto lo miró y dijo si lo tenía preparado y eso no es todo en ese momento todas las sombras que envolvían rubio se disiparon Shikamaru dijo así que tus cadenas pueden suprimir el chakra el rubio con una sonrisa dijo si mis cadenas pueden suprimir el chakra y también absorberlo pero eso último no lo necesito ya que tengo mucho chakra el Nara lo miró y dijo entiendo aunque si te soy sincero ya estaba en mi límite Supervisor me rindo, el supervisor que estaba detrás de unos pelota protegiendo sus puntos vitales después de unos segundos, mientras recuperaba la compostura dijo ganador del sexto combate Naruto Uzumaki. Todos tenían una gota de sudor al ver al supervisor escondido. Naruto al escuchar disipó sus cadenas soltando a Shika y haciendo que la barrera desapareciera. El supervisor dijo nos tomaremos un descanso mientras reparamos la arena. En ese momento Naruto se comenzó a frotar la parte de atrás de la cabeza y dijo perdón por lo de arena. Con los kages, Hirai ya habló y dijo, creo que ambos están listos para ser Chunin, aunque creo no es y no es todo el poder de Naruto, pero fue una gran sorpresa que pueda usar a las cadenas de diamantina, ambos cajes asintieron con la cabeza y el viejo caje dijo creo que son una línea de sangre del clan Uzumaki, momentos después Naruto y Shika llegaron a donde estaban los demás competidores ambos, fueron a donde estaba Sasuke ignorando lo que le decía Sakura, para diversión de ambos chicos, Sasuke los vio y rápidamente se alejó de la peligrosa y dijo, Dobe y Naruto entendió el mensaje y comenzó a seguir a Sasuke, con Shika y Sakura, la peli Chik le dijo, de qué crees que esos dos vayan a hablar, el a la. Miró y dijo, no lo sé, pero parece importante por la cara sería de Sasuke. En otro lugar un poco alejado de los demás, Naruto miró a Sasuke y dijo... ¿qué me quieres decir? La chica transformada suspiró y dijo, la verdad ya no aguanto a Sakura, además no es justo, Naruto estaba algo confundido y dijo, ¿qué cosa? Sasuke lo miró y dijo, tus combates han sido emocionante y los míos pues nada, Naruto puso una mano en su hombro y dijo, no es tan malo además pronto será la última ronda que será un combate triple, Sasuke asintió con la cabeza y dijo, pero si las cosas se complican tendré que usar eso y si lo uso mi transformación desaparece y se revelará que soy una chica, Naruto lo miró y dijo, si eso pasa te protegeré, Sasuke lo miró y con una pequeña sonrisa en su cara dijo, eres un tonto pero gracias, Naruto con un puchero en su cara dijo, vamos que pronto será tu combate, Sasuke lo miró y dijo, tú y yo sabemos que no será más que un calentamiento. Después de un momento en la arena, el supervisor llamó a Sasuke Uchiha y Sakura Aruno, vio ambos genin listos y dijo comiencen, en ese momento la pelirrosa dijo, Sasuke-kun si gano este combate saldrías conmigo te demostraré lo fuerte que me he hecho durante este mes, Sasuke la miró con enojo y dijo, Sakura si de milagro me ganas no saldré contigo, la Aruno lo miró y dijo, ¿por qué Sasuke-kun? Sasuke la miró y dijo, casi y gritando porque odio a las Fangirls como tú, la pelirrosa dijo, pero Sasuke Kun te demostraré mi amor, en las gradas todos los de la aldea de la hoja sentían vergüenza ajena por la chica en la arena. Pero había un grupo de chicas que estaban deprimidas por lo que dijo su Sasuke-kun este grupo no era ni más ni menos que el club de fans de Sasuke, de nuevo en la arena Sasuke ya no aguantaba lo que decía su compañera de equipo y con una explosión de velocidad desapareció y apareció detrás de la chica pelirrosa y golpe en el cuello dejándola fuera de combate. Todos los presentes que quedaron en silencio sin decir nada al ver la acción que hizo Sasuke, en ese momento el supervisor apareció y dijo ganador Sasuke Uchiha ya aparecieron unos ninjas médicos que se llevaron a la chica. Después de unos segundos el supervisor dijo, Naruto Usumaki y Gaara del desierto por favor bajar a la arena, ambos genin bajaron por medio de un parpadeo del cuerpo, desde las gradas se pudo escuchar unos gritos de fan heroes que estaban dirigidos a Naruto en ese momento el rubio sintió un escalofrío por su espalda, Sasuke miró con empatía a Naruto ya que él conocía lo que era tener un club de fan, el supervisor comenzó a hablar y dijo, el último comentario, el combate será un combate de tres bandas, después de decir eso miró a todos los competidores, dijo comiencen, los tres chicos se miraron por unos segundos hasta que Gaara dijo, ambos demostrarán mi existencia y mandó una ola de arena que salió de la calabaza de su espalda hacia ambos chicos que comenzaron a esquivar, mientras Gaara solo mis miraba con una sonrisa sádica, estuvieron así por unos segundos hasta que la arena retrocedió volviendo a Gaara entonces. Entonces ambos ninjas de las hojas se miraron y corrieron a donde estaba Gaara y dieron un golpe que la arena de Gaara fácilmente bloqueó y ambos una sonrisa en sus rostros si y dijeron al mismo tiempo, arte ninja estilo Kakashi copia de Leen no Jutsu, todos los presentes sudaron por el nombre del Jutsu, excepto un Honin de cabello plata que los miraba con orgullo. De nuevo en la arena, ambos chicos después de gritar su jutsu desaparecieron en una explosión de velocidad impactando varias veces en la defensa de Gara hasta que ambos chicos impactaron un golpe directo en la cara de Gara, haciendo una grieta en su armadura de arena y mandándolo a volar. Todo el estadio se quedó en silencio. Todos habían escuchado de la defensa de arena de Gara con Gay y Lee. Ambos estaban sorprendidos y Gay dijo: "Es sorprendente que ambos hayan ganado esa velocidad en tan solo un mes, pero es como ver a Lee peleando, pero cómo es posible". Sasuke pudo haberlo copiado con el Sharingan, pero Naruto como lo hizo. En ese momento Lee dijo. Es como ver dos copias de mí. de nuevo en la arena ambos chicos se pusieron en la misma postura de lee, Naruto dijo primero lo sacamos a él para tener un combate un vs 1, Sasuke solo asintió con la cabeza después de unos momentos Gara. tanto Naruto como Sasuke comenzaron a correr alrededor de Gara creando un pequeño tornado, comenzaron a golpear desde varios lugares a Gaara por unos segundos hasta que los ataques se detuvieron hicieron. Y Gaara cayó al suelo bruscamente y su armadura de arena estaba seriamente dañada. Gaara se levantó con dificultad del piso. Naruto y Sasuke realizaron los mismos sellos de mano y dijeron al unísono: "Elemento hierro, dono de hierro. Y se crearon dos donos de hierro de diferentes tamaños que dejaron atrapado a Gaara. En las gradas estaban sorprendidos ya que el Genin que se creía que era el más difícil de derrotar fue atrapado, y que Sasuke tenía también el elemento hierro, de nuevo en la arena Sasuke comenzó a hablar y dijo, no se puede usar transformaciones al menos que sea necesario, Naruto lo miró y dijo, lo sé no quiero que te arriesges Sasuke con una pequeña sonrisa dijo, comencemos y sin limitarnos, en ese momento ambos chicos desaparecieron y se comenzaron a escuchar choque de metal y ver chispas por toda la arena, los civiles del estadio no podrían ver lo que estaba pasando, experimentados podrían ver la batalla y estaban pensando esa velocidad es casi el doble que la anterior cómo es posible que tengan esa velocidad a esa edad Después de unos segundos se pudo ver que ambos genin estaban uno frente al otro con una sonrisa en su cara, Naruto dijo parece que estamos empatados en velocidad, Sasuke dijo entonces desempate con ninjutsu, Naruto dijo pero antes por si acaso pongamos una barrera, ambos hicieron un clon de sombra y fueron a lados opuestos de la arena y dijeron, barrera doble de diamantina y de su espalda salieron cadenas doradas y crearon una barrera que cubría toda el área de la arena con las cadenas de ambos y otras dos barreras, apareció protegiendo a los clones de Naruto y Sasuke que crearon la barrera, en las gradas todos estaban sorprendidos y después de salir de su sorpresa empezaron a animar, pero los ninjas infiltrados estaban preocupados por esa barrera, con los cajes, el viejo caje dijo, imposible pensé solo los miembros del clan Uzumaki la podrían usar, en la arena Sasuke dijo, entonces, entonces estás listo en ese momento Sasuke activó su Sharingan y para sorpresa de los presentes el Sharingan de Sasuke estaba completamente maduro, Naruto lo miró y dijo, si volvieron rojos con tres tomoes al igual que Sasuke, en las gradas el Sharingan como que él lo tiene, con los cajes. Hiraiya miró a viejo sensei y dijo, ¿Cómo es posible eso? Naruto no es del clan Uchiha, el viejo Kage lo miró y dijo, no lo es pero Sasuke usó las cadenas diamantina que sospechamos que es una línea de sangre, Hiraiya lo miró y dijo, es como si fueran hermanos o algo así, Orochimaru debajo de su disfraz estaba que babeaba al ver dos usarios de Sharingan. En la arena Naruto y Sasuke hicieron los mismos sellos de manos y gritaron al mismo tiempo elemento fuego gran bola de fuego. De la boca de ambos salió una bola de fuego. Ambos ataques chocaron haciendo una explosión. Ambos chicos corrieron hacia un lado evitando la explosión y crearon una espada de hierro y la espada de ambos empezó a salir rayos. Ambos chicos chocaron espadas y ambas espadas se hicieron pedazos. Los chicos al ver esto dieron un salto hacia atrás y comenzaron a hacer sellos de mano y dijeron al mismo tiempo elemento aire balas de aire de sus bocas salieron pequeñas bolas de aire que chocaron en el medio, ambos chicos tocaron el piso al mismo tiempo y comenzaron a correr hacia el otro cuando han solo unos metros, estiraron las manos y éstas se volvían de hierro y segundo después ambos puños chocaron creando una pequeña onda de aire y comenzaron a hacer sellos con una sola mano mientras de una de sus mangas salía agua de un sello de almacenamiento y ambos gritaron, alimento agua mil agujas de la muerte, ambos chicos usaron un una sustitución ataque, en las gradas todos estaban sin palabras por la pelea que veían eran como ver a alguien peleando con su espejo, y como es que tienen los cinco elementos no que era algo casi imposible de lograr, con los Kages Jiraiya dijo, es como ver a dos copias pelear entre ellos y como es que tienen los cinco elementos y tienen tres líneas de sangre, es casi imposible lograr eso, el viejo caje dijo, son pocos los que llegan a tener los cinco elementos y frente a nosotros están dos genin que pueden hacerlo, en ese momento el casecaje dijo, no sé cómo logra la aldea de la hoja crear tantos ninjas de rango S, pero esos dos chicos en un par de años llegarán a ese nivel y si es que ya no lo están, el viejo caje lo miró y dijo es muy pronto para decir que están en rango S pero están en nivel honin bajo. De nuevo en la arena Sasuke y Naruto se estaban mirando sin decir nada y Naruto rompió el silencio y dijo, parece será difícil decidir el ganador Sasuke dijo si estamos igualados después de decir eso ambos salieron corriendo hacia el otro y crearon unas hachas de combate gigantes ambas chocan entre sí pasó lo mismo que antes se rompieron pero a diferencia de la última vez ambos fueron lanzados hacia atrás por el impacto de las armas ambos se recuperaron en el aire y cayeron de pie y de sus espaldas salieron cuatro cadenas y al final de estas se crearon unas puntas de color dorado y fueron corriendo hacia el otro Naruto y Sasuke, golpeaban de manera opuesta uno de otro y sus cadenas chocaban sacando chispas, así estuvieron por varios segundos hasta que ambos dieron un salto hacia atrás y comenzaron a hacer sellos de manos, gritaron al unísono elemento infierno aliento de dragón, de la boca de ambos salió una corriente de fuego negro que chocó en medio del campo, el supervisor estaba tratando de alejarse lo más lejos de sus ataques tenía por su vida, todos los presentes estaban con la boca en el suelo, nunca habían visto un fuego negro y menos del elemento infierno, con los cajes, el primero en salir de su sorpresa fue el tercero y dijo, es sorprendente con ese elemento son cuatro líneas de sangre, Hirai ya en ese momento salió de su sorpresa y dijo, eso quiera es posible y cómo es que tienen tantas líneas de sangre, el casecaje de Dijo: Seguro que son Genin esos dos, el viejo Cajelo, claro que lo son, en la mente de Orochimaru, ¿cómo es que ellos tienen más de una línea de sangre? Necesito saberlo. De nuevo en la arena ambos chicos habían parado con sus ataques pero sin que se dieran cuenta fueron cubiertos por un manto de arena en un costado. Se podría ver a Gaara algo cansado y tenía ambas manos estiradas y estaba a punto de cerrar los puños y donde estaban Naruto y Sasuke salió algo disparada hacia arriba creando una nube de polvo después que el polvo de acento todos que quedaron en shock se podría ver a Naruto con ojos de color dorado. Con el diseño del Sharingan pero en el centro en vez de tener un punto como pupila tenía una estrella de cuatro puntas y en su espalda tenía un par de alas tipo ángel pero eso no era la más sorprendente cerca de él en de Sasuke había una chica con largo cabello negro con puntas de color rojo. Tenía el mismo tipo de alas y ojos que el chico rubio y tenía la misma ropa que tenía Sasuke antes solo que se había acomodado con su figura que era muy hermosa en ese momento todos los presentes se dieron cuenta de lo pasaba y muchos gritaron imposible un mujer. Pero la parte más afectada por la reciente revelación fue su grupo de fan que estaban con el corazón destrozado, en especial una chica de cabello rosado que estaba llorando y diciendo que era una broma, algunas personas que conocían al que pensaban que era un chico ahora entendía porque nunca estuvo interesado en las chicas, después de que todos salieron de su sorpresa muchos chicos tenían una cosa en mente ella es hermosa parece un ángel en el palco de los cajes. Todos estaban sorprendidos después de unos segundos de sorpresa, el viejo Kage dijo, eso lo explica todo, Hirai ya lo miró y dijo, "¿Qué explica, el okaje dijo, nunca supimos de la existencia de Sasuke hasta después de la masacre, no había ningún registro de él, el Sanin pervertido asintió con la cabeza y dijo, espera ahora que lo miro bien tenemos tres Genin que pueden volar, luego de decir eso él abrió los ojos y dijo, imposible. Posible eso es un modo sabio de algún tipo, el viejo Kage lo miró y dijo, está seguro, Hiraiya dijo, siento energía natural de ellos y eso explica por qué Sasuke perdió su transformación o lo que sea que estaba usando para engañarnos ya que la energía natural mejora todo el cuerpo y eso tuvo que anular el jutsu que estaba usando para parecer hombre, en la arena la chica miró a Naruto y dijo, esto es tu culpa Naruto mientras hacía un lindo puchero, Naruto dijo, mi culpa Sasuke. yo que hice, la hermosa chica distraída contigo no noté el ataque de Gara. y ahora todos saben que soy un chica, Naruto la miró un poco avergonzado y dijo, lo siento, pero al menos sabemos que los sellos de la ropa para ajustarla funcionan, Sasuke lo miró con cara estás bromeando, pero antes de que pueda decir algo tanto Naruto como Sasuke esquivar un ataque de arena de parte de Gara, en ese momento ambos no Notaron que la dono de hierro tenía un agujero, segundos después de notar eso ambos dijeron, arte sabio elemento explosión lluvia de plumas explosivas, ambos comenzaron a agitar sus alas soltando una lluvia de pluma hacia Gara. el genin de la arena vio esto y usó su arena para crear una pared para protegerlo del ataque doble, pero cuando las plumas tocaron la arena de Gaara estas explotaron en algún lugar del continente alguien gritó el arte es una explosión alguien o algo que estaba cerca de él dijo porque ese ataque de la nada el que había gritado dijo siento que dos personas que comenzaron a crear arte como el mío segundos después creó una especie de pájaro y se subió a él la otra persona dijo a dónde vas de idara el antes nombrado dijo sasori sense iré a buscar a mis futuros estudiantes sasori tuviera una gota de sudor en su cabeza si pudiera sudar. De nuevo en la arena después de la explosión que hubo del ataque combinado de Naruto y Sasuki, podría en el estadio una bola de arena donde parece que esta Gaara también se podría ver a que estaba diciendo qué cosa mala hice para estar de supervisor de este torneo, todos los presentes tenían una gota de sudor en su cabeza, y segundo después salieron más cadenas de la espada de los clones de Naruto y Sasuke y crearon una barrera alrededor del supervisor y este dijo, recién se acuerdan del supervisor, ambos mirada avergonzada. Naruto y Sasuke que estaban volando se miraron, y comenzaron a hacer sellos de mano y ambos dijeron, arte sabio elemento fuego ráfaga de fuego y de la boa de ambos salió una corriente de fuego en línea recta a donde estaba la bola de arena, después de terminar su ataque se podría ver que la bola de arena se había transformado en una de vidrio esta se rompió y del piso salió más arena y la volvió a reformar, Naruto dijo, ¿Tienes alguna idea de cómo sacarlo del combate para seguir con nuestro encuentro? La chica de cabello negro dijo, ninguna mientras alzaba los hombros de manera despreocupada, Naruto dijo y qué tal, si probamos un ataque de, de elemento infierno, la chica lo miró y dijo, sabes que esas llamas queman todo lo que tocan y no se pueden apagar eso lo mataría, Naruto dijo, cierto es mala idea entonces qué hacemos, mientras estos dos estaban hablando como si nada pasaba en todos miraban con gotas de sudor en la cabeza por la escena que tenían delante después de unos segundos Naruto dijo tengo una idea usaremos eso, Sasuke lo miró y dijo está seguro, el rubio asintió con la cabeza y comenzaron a hacer sello de mano y ambos dijeron, arte sabio elemento lava río de lava y desde la boca de ambos salió un chorro de lava que iba directo hacia Gaara cuando el ataque impactó la esfera de arena, se hizo cristal rápidamente y se escuchó un grito de algún tipo de bestia desde la esfera de arena, Naruto y Sazuke al escuchar esto cancelaron el ataque, vieron como de que quedaba de espera de arena. De podría haber Gaara con unas quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, pero lo que en verdad les llamó la atención fue que tenía un brazo demoníaco y hecho de arena, y la mitad de su cara estaba deformada con la arena, y uno de sus ojos era de color dorado con una estrella de cuatro puntas, y entre las puntas tenía unos puntos. Después se puede ver una explosión, donde donde estaban los cajes y en la arena comenzaron a llover plumas. Para aclarar algunas dudas, las técnicas de sabio son técnicas normales usando energía natural por eso a su nombre de le agrega arte sabio también a respecto de las líneas de sangre, eso tendrá una explicación más adelante junto con otras cosas que pasarán más adelante.